Yo creo que lo más importante para mí del cine fue que yo entré a trabajar en el ICAI. El ICAI para mí fue mi vida, mi familia. 20 años en el ICAI. Mi vida se llenó digamos, de buen gusto, de cultura, de pensamiento. En otras palabras, el ICAI para mí fue la fuente de, de todo mi intelecto. Surgió el Google. Bastante rudo, ¿eh? Un día subiendo yo el elevador, Alfredo de Vara entra junto con otra persona y me ve, me da una palmadita y me dice: Te estás haciendo famoso, ¿eh? Con, con Eva eh, y eh, Y a mí eso me encantó. Eh, que Alfredo de Vara me diga, Te estás haciendo famoso. Es como diciendo, coño, va bien, ¿no? Y era orgulloso porque yo era porque yo era del ICAI, ¿no? era como decir, el ICAI era un centro de cultura, era un centro de conocimiento, era un centro de arte. ¿no? Eh, eso fue mi gran anécdota del ICAI y lo que hizo de mi vida. O sea, el ICAI, yo le di al ICAI, pero el ICAI me dio a mí. Y yo soy parte del ICAI. Eh, yo cuando estaba en el ICAI, yo veía eso muy normal. Yo me vine a dar cuenta de lo que era realmente el ICAI cuando yo me fui del ICAI. Al encontrarme que hay gente por ahí, por todo el mundo, con las que yo no puedo establecer una conversación inteligente porque no tienen no tienen fondo ni base para hablar de nada. ¿Qué te parece? El Icai me hizo a mí.